La voz del Río Grande de todo el Los domingos en vídeo en directo a través de Teleantioca. Esta semana muy movida de fútbol Esta semana Nacional cayó frente al Junior de Barranquilla 3 por 2 en el Estadio Atanasio Girardó. Ese mismo Junior anoche derrotó en el Metropolitano Al equipo del Deportivo Pasto de Don Alexis García 1 por 0 La gran final va a ser el miércoles en el Estadio Distrital Nemeso Camacho el Campil. La ventaja obviamente la tiene Junior 1 a 0 También la selección Colombia esta semana fue vapuleada en el Mundial Sub-20 Perdió con Croacia 1 a 0 Dicen que los equipos se parecen a los técnicos ¿Te parece mucho al técnico Reyes No pasa nada con Ucrania Reyes. Bueno, y Colombia hoy derrotó la otra, ya la de mayores Derrotó al Perú 3 goles a 0 y nos alegra porque han reaparecido jugadores como Matheus Uribe, que reapareció hoy con dos goles y que un hombre que era cero, nulo para el gol, hoy ya se reencontró con la red. Bueno, de estos temas vamos a hablar en algunos momentos acá en el superdebate. Por ahora quiero eh, informarles que deben de marcar nuestras líneas telefónicas para esta noche. A ver, la línea 232... 4604 y quince... son las líneas telefónicas que deben de marcar para participar de los premios que vamos a entregar aquí esta noche. Los premios que vamos y camisas de Funcron, cachuchas de Funcron... especial para hinchas de Nacional y del Medellín. Tenemos todas estas camisas, cachuchas, bueno, llamen, llamen ya. Nuestra línea 232-4604 y. El 01 8051 5015 Entre los que llamen, estaremos sorteando estos premios. Bueno, y hoy, monitoreando el chat de interactuando con todos los cibernautas, le presentamos a Donel Elkin Lavo, que además tiene la pregunta de Rafa Gol, pensando en grande. Hola, don Rafa Gol. Me encanta de cuenta. Claro, este guante eh, va a ser cortesía para ustedes, los hinchas de corazón, el que quiera este guante de Mr. Villar, para que juegue Villar. Ayer hice una de tres bandas espectacular, dejé anonadados a todos. Señoras y señores, el saludo muy cordial para todos ustedes a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba rafagol Linares y en el Facebook, la pregunta, Rafa gol al aire, pensando en grande, ¿cuántas estrellas tienen los finalistas del fútbol colombiano? Hablando de Pasto y Junior de Barranquilla, cada uno de estos dos equipos, ¿cuántas estrellas tienen? ¿Cuántos títulos han ganado en el fútbol profesional colombiano? A propósito de Colombia, sí se vio un excelente material, materia prima, sí sean partidos amistosos. Pero en amistosos es donde usted, de amigo, futbolística, eh, futbolista, debe mostrar su capacidad para ser titular en Copa América. Para quien habla la figura, soy Matius Uribe, Estefan Medina, pero en la selección juvenil yo salvo a los jugadores de Atlético Nacional y es por, ni no es porque sean de la tierra, pero por lo menos demostraron cosas importantes. Así se haya perdido ante Ucrania porque técnico, la verdad, no hay. De Atlético Nacional me llama la atención que consiguen jugadores y no hay técnico todavía. O de pronto es que el técnico está listo o está casi listo, sería Juan Carlos Osorio y le están diciendo, profe, vea, vamos a traer a este jugador y que Osorio diga que sí, porque no es coherente. Traer jugadores y técnico todavía no. Y del Deportivo Independiente Medellín, la gente muy esperanzada. En traer jugadores que hablan de Marrugo, que cada día esta semana, eso es lo que necesita la afición. Buenos jugadores, porque el hincha rojo lo merece. Don Rafa Golinares, usted es el mejor gol de Colombia. Bueno, muchas gracias, Don Elkin. La voz seguimos acá presentando el debate. Así que llamen esta noche, 232-46-04 y 018-051-5015 para que se ganen los premios. Y vamos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 Mister Villar, importadores directos de las mejores marcas del mundo San Elite, campeones del mundo de la carambola y Pool Castillo. Simonis, el paño de los campeones, bandas Clemat, velocidad y precisión Longoni, hechos en Italia, el mejor taco del mundo Aramid, calidad en bolas de billar, Info 444-3311, Medellín Y Global Sport, líder en mercado deportivo, activación de marca patrocinios, mega eventos, derechos de televisión, publicidad en todas las vallas electrónicas, en los estadios de Colombia, en las transmisiones de fútbol. Contáctenos 444-6529, 444-6529 en Medellín. Bueno, y ahora sí, nos vamos al debate, a la polémica. Realmente lo de Nacional fue bochornoso esta semana. Perdió 3, con, 3 a 2 frente al Junior. Va mal. Eh, Todavía a esta hora no se sabe quién es el técnico de Atlético Nacional. Yo quiero saber quién. Pero a esta hora oficialmente no se sabe. De, ya se están haciendo contrataciones de jugadores para venir al plantel Verdolaga. Y también tenemos que hablar de, de, de la, cómo va a ser esta final. Anoche Junior ya ganó su primer partido 1-0. Lleva la ventaja, por supuesto, Bogotá. Pero en Bogotá, Pasto parece que tiene una ventaja y es la altura que va a jugar a 2.600 metros, casi igual a la altura de Ipiales. Bueno, pero de estos es temas vamos a hablar. Le damos la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua. Buenas noches. Va siempre de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Don Luciano, bienvenido. Gracias, Rafa Gol. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar Estoy muy preocupado pues, por, No porque nos hayan eliminado de la final ¿no? Porque al final de cuentas finalistas son dos Los demás todos quedamos eliminados Pero estoy muy preocupado porque a esta hora No se sepa cuál es el técnico de Atlético Nacional Resulta que cuando Hernán Darío Herrera Acababa de ser campeón de la Copa Colombia Ya tenía el técnico a la espalda Listo para reemplazarlo Ya tenía el técnico listo Y hasta ahora no sabemos cuál es el técnico de nacional Me están asaltando serios temores A ver, que de pronto aparezcan diciendo Confirmamos al señor este que acabó ahorita la campaña ¿no? y me acuerdo cómo se llama Confirmamos a este caballero que acabó la campaña como técnico de nacional ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una vez un vecino hizo lo mismo ...de un día para otro aparece el presidente... ...anunciando a un solemne desconocido... ...y se le vino el mundo encima... ...será que Nacional no va a salir con la misma cosa... ...no aprenden... ...de lo que le pasa a los demás... Ay, ah, más preocupado todavía... ...porque hoy en un periódico local... ...hay un reportaje, ¿no? ...con el presidente del equipo... ...que no les importa... ...resumiendo todo lo que dice... Entendiendo todo lo que dice Que no les importa El criterio del técnico Para contratar jugadores Porque le pregunta el periodista Con mucha habilidad Bueno y ustedes cómo así que están trayendo jugadores Un tal Tino y un tal Neider y cómo así que sin, sin tener técnico Y el señor presidente Mi amigo Juan David Pérez Lo quiero mucho Se ha manejado muy bien conmigo En este proceso de salud contesta que prácticamente que no les importa lo que diga el técnico sobre jugadores, que para eso hay un comité interdisciplinario mm. con la variable Poisson en la mano, con las estadísticas, con los estudios que vienen de Neptuno y caen aquí a la Tierra, a la oficina de Palillo y compañía, y que ese es el comité que sigue a los jugadores. ...y que escoge la gente que viene para Nacional. Yo sí estoy muy preocupado. Nos eliminaron, pues... pues ...cuántas menos nos han eliminado. Pero este presenta actual como tan... ...tan subterráneo, como tan poco claro. Hernán tenía el técnico a la espalda a la media hora de ser campeón. Ya tenía el técnico listo. Y por allá en el 71 el Cabo Zuluaga tenía el técnico... ...faltando una vuelta para acabarse el torneo. Y aquí no... Estamos estudiando hojas de vida Como si la gente estuviera loca Por venir a dirigir a Nacional Se tiran en plancha de toda parte Ya ya, ya ti te manda hoja de vida para, que lo, para buscar Y Guardiola guardiola llamando hoja de vida Y Valverde, todas esas hojas de vida Se están analizando oh, oh, no, es que me te, no es que me burle Es que, es que me, me choca Me choca Estas actitudes tengo miedo de que aparezcan mañana. Hemos confirmado al señor Tal cual que dirigió el equipo en las últimas dos tal fechas. Tal cual está muy ocupado como, en televisión como, como técnico. Cual, Hemos confirmado a este caballero para que haga el proceso con los niños y ahí le traemos dos jugadores profesionales. ¿Irá a pasar eso? ¿Irá a pasar eso? Ya pasó. puede ser. Ya pasó donde los vecinos. No puede ser. Y se lugares. le viene el mundo encima. ¿Mm? Y empezaron exactamente igual. No, que está, que las hojas de vida, que estemos. Hay un presidente por ahí que. Tenemos un tablero y 40 mil nombres y vamos tachando ¡Shh! con la tiza. Vamos tachando. No puede, oiga, señor, no puede vivir sin el Medellín. No puede vivir sin el Medellín, que cuata... No, mala. yo no hablo usted, porque si ustedes <risa> sí. para mí, pues, pues, me resbalan, ¿no? Ah, sí, claro. No, pero sí sí estoy preocupado por sí. todas... Y esta le, declaración que al doctor Juan David Pérez... ¿Le, le doy ...me dos preocupa nombres. más todavía. Es que hay un comité interdisciplinario que sigue las contrataciones. Sí, como siguieron a, a todo lo que han traído. ¿Le doy dos nombres? Sí. Vea. Uno es Juan Carlos Osorio. Que tiene que ser que ya le que o tiene sea, que ser. Le voy a decir uno de Juan Carlos Osorio que ya le hicieron no la propuesta hace días. La pelota está en campo de Osorio. Él decide si sí o no. Él tiene que decir. Y lo otro y lo otro, Plan B es que puede ser. Ojo con lo que le voy a decir. Están esperando que el miércoles se acabe el campeonato para decir vea el nuevo técnico es Alexis García. Ese a es, lo mejor es, están esperando es. y no han hecho nada porque Alexis se está todavía dirigiendo es. al deportivo ver, ese, y de pronto es. salen. El día jueves, después es, de que es, no, Junior es, es que o, o, el o el Pasto sea campeón diciendo, mire, aquí les entregamos el nuevo técnico, se llama Alexis García. Puede ser para mí uno de los dos. Es usted, no sé usted qué, usted, eh, qué piensa. Es, es que ese, ese es el problema. problema. A ganar, es ese es el problema, la prensa contratando y trayendo técnicos. Por ya dijo alguien, imposible, ya Juan Carlos Osorio no es. Es que es el problema. La prensa contrata más que los dueños del aviso. Yo Alexi García lo adoro. Es sí. mi hermano. Y si viene, pues no me voy a poner en contra de él, pero me parece que no es técnico para Nacional. Pues hay que mirar. El único técnico capaz de dirigir en la actual crisis, señores directivos, el Atlético Nacional se llama Juan Carlos Osorio. No los demás caspa, no pierdan más el tiempo. Es la única persona capacitada. Para coger la rienda de ese pozo desbocado y ponerlo a andar por los caminos correctos. Hay plata para eso, no? Pero andan ahí, ¿no? Hay dinero, ¿no? No, no, no. Es imposible. Oiga ese sí, otro, no otro, otro que no hay dinero. Oiga el es otro que no hay dinero. ¿Qué tal es? es no, si, si tiene la dinero de razón, para traer a Juan Carlos La organización no si tiene, tiene dinero. ¿Qué tal esa? La organización Álvila Lule se quebró y no tiene dinero para contratar un técnico de fútbol. ¿Qué tal es? No, muy largo y no ha dicho nada. Mucha divagación. Bueno, entonces lo salió claro, a usted. Sí, porque es que... Señor Osorio, bienvenido. A ver, ¿y usted qué? Porque por su... ¿Cuántos jugadores trajiste por, ya hoy? contrataste ya... Por, es por su Coneva. club pasa igual, ¿no? La prensa Ay, en Medellín no, contrata y... Ah, no, no. Ya contrató técnico. técnico. Esto ya al menos contrató técnico. Voy a contarle el tiempo. A, a vos, ver, a ver hágale a ver, hombre. Si no, yo me tomo el programa por asalto y entonces... Hablo, con, eh, me le monto al señor lugar lugares con el agua. El Bueno, por asalto. bueno, bueno listo Entonces es que estoy aquí Voy a decir mis que para, para los hinchas del Medellín sí. Porque hay una página Hay una página de deporte reconocida a nivel nacional Que asegura Que el señor Andrés Cadavid Ya firmó y pasó los exámenes médicos Y hasta donde yo sé Eso no es cierto Yo quisiera quisiera Decirle al hincha de independiente de Medellín que ya es un hecho lo de Andrés Cadavid, que esté muy cerca es otra cosa. Pero a esta hora quisiera decirle al hincha darle esa buena noticia porque me parece que es un gran refuerzo y lo necesitamos. Necesitamos un hombre como ese para arreglar la defensa, un central de perfil zurdo, lo necesitamos urgentemente. Y quisiera darle esa buena nueva a los hinchas de Independiente de Medellín que han inundado la red, me han inundado por toda parte para preguntarme si es cierto. Y tengo que te decir preguntan esa voz, y tengo, y tengo, no a nadie le preguntan, a mí nomás, a mí nomás, a mí nomás. Entonces, a esos hinchas que me escriben por todos los lados, les tengo que decir que a esta hora el señor Andrés Cávid no ha firmado, que está cerca sí, pero de ahí a decir que pasó los exámenes médicos, hombre, si el hombre ni siquiera ha ido por a por la sede, creo. Entonces, ¿cómo va, cómo va a ser los exámenes médicos? Ahora, espero que los exámenes médicos los haga lunes o martes, porque entre otras cosas, el gerente dijo que el lunes o martes presentaba dos nuevos refuerzos. Esperemos que sea cierto, porque ellos arreglaron partido amistoso, muy importante arreglar partido amistoso en Miami, contra Peñarol, contra Pachuca. Sparring, ah. rivales de peso, de jerarquía, pero necesitamos los refuerzos. Porque yo creo que a esta hora, si el señor Alexis Mendoza, que nos debe estar viendo, debe estar preocupado. Debe estar preocupado porque solamente tiene un refuerzo que es el señor Arregui. Y no sabemos qué clase de jugador es. Ya te llamó a vos a decirte que está preocupado. Ah, sí, que está muy preocupado, me dijo. No, porque como el, ah, como aquí no vale ni Bonobrir Aldo ni, ni el señor Michael, no sí, que vos sí, sos sí, el que mandáis Medellín. Sí, y y te mundo te llama esa voz. Eh, eh, ¿Qué Osorio. Hace, ¿Qué hacemos? Sí, si es hace? verdad que, que, ¿Qué? que ya está listo Neymar hacemos? para medir? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eh, Siempre eh, en Neymar. Es la verdad. Como yo vivo, vivo uh -huh. de... de, de de las redes, tengo redes sociales, tengo WhatsApp, sí. tengo Messenger, tengo Cep. Instagram, Cepapio, Cep. tengo. ¿Usted sabe que Cepapio. es Instagram? No sabe. Pobre como cincha. yo tengo todas esas redes, la gente Pobre me pregunta este y, y, y, me, preguntan, me, y me preguntan y tengo que decirles que no, pero sí espero que así como lo dijo el gerente, lunes o martes, mañana o, el, o a más tardar el martes, haya nuevos refuerzos para que el señor Alexis Mendoza tenga las herramientas suficientes y pueda acoplar el equipo, porque nada nos ganamos ir a jugar dos partidos a Miami contra Pachuca y contra Peñarol, si no tiene el equipo tipo en esa instancia, ya con buen rodaje, con buenas unidades de entrenamiento, como dicen los, eh, los técnicos. Bueno, señor Osorio, en bueno. la mesa del debate, ¿De... ¿no ¿De... ¿De... ¿De... ¿De... ¿De... ¿De... el guante al fin que usted se si lo va a regalar no este... este es el guante de Mr. Villar, que lo vamos a entregar cuando termine el programa. El guante de Mr. Villar ya con el logo, con el escudo de Independiente Medellín. Y también estaremos entregando el del Atlético Nacional, obviamente. Bueno. Y el de Millonario, de nos la estrellita, Ramos, pues, pero qué a mí puede que hacer no me llamen, llame porque no tengo ni WhatsApp, ni redes sociales. <ríe> que me llamen por teléfono a Todelar o a mi casa y... Número de su el casa celular de de, de, de, ¿Número de, casa? de esas panelas todavía Con las que se estrenó hace 25 años El celular, a ver señor Don, Don Augusto oh, Velosa, el cirujano oh, de oh, Rafa, Un placer saludarlo, Rafa, saludado, oh, Rafa Ripper, Compañeros, Ripper. ¿Qué tal? Dos cositas rápidas antes de hablar de Nacional y Medellín eh, Se llegó a un acuerdo ayer Entre Win Sport y D-Mayor Para el nuevo canal Premium ¿Sí? Nada, Definitivamente empieza finalizando Este semestre o comenzando el 2020 Se va a llamar Win Más Rafa se van a atalizar los 10 partidos del fútbol profesional, más el, el, el fútbol femenino, algunos partidos, y el torneo Águila, algunos partidos. Y va a costar lo que se ha dicho. Hace un año se está diciendo que va a costar 29.900 pesos para que veas el fútbol profesional. En, eh, y estará disponible en todos los cableoperadores del país. Lo otro, ha fallecido hoy el primer gran ídolo de Atlético Nacional, Humberto Turón Álvarez, yo, tú, a los no, 88 años. Ha fallecido, ¿no? El mejor jugador de Nacional en la época y de Colombia, en la época del Dorado, indudablemente. Eh, cuando Alfredo y Estefano fue vendido eh, por Millonarios, el mejor jugador del mundo, al Real Madrid, le preguntaba un periódico de Madrid a, a, Esteba, a Estefan, a, a, al jugador. ¿A Esteban Jaramillo. Al jugador y Estefano. ¿Usted es el mejor jugador del mundo? Dijo, no. En Colombia hay uno mejor que se llama, le dicen el Turrón. Lo dijo Alfredo y Di Estefano allí en, en Madrid jugador que entre otras cosas fue el que primero Lucio hizo la natillera sí, claro, para que Nacional claro, desapareciera fue el que lideró pues claro, la natillera en 1947 jugó en los dos equipos, de Nacional y Medellín de Nacional se fue para Cali de Cali para Medellín, 1961-62 y bueno, en fin, jugador un monstruo de jugador se nos ha ido hoy para el más allá Humberto El Turrón Álvarez de Nacional me están escribiendo lo siguiente don Rafa y compañeros se ha reunido Juan Carlos, a ah, usted le escribe. ¿por en qué Londres, no le escriben al señor? Oiga, en Londres se reunió con el doctor Ardila, ¿Te quiere con el doctor Antonio Ardila, embajador en Londres, y han llegado a un pleno acuerdo desde el jueves en la noche, ¿no? Ha dicho, roja, vea, roja para el hombre acá. que no va a comer. Entonces, entonces... Con el yogur viejo, a María, que delicia este colanda. está con él, yogur viejo? más colanda, que esto es una delicia! ¡Máñeme más! Bueno, ya, a ver... Me confirman confirma entonces que, que ya, ya se reunió Juan Carlos Osorio en Londres ¿Sí? con el doctor Artilli, que llegaron a un pleno acuerdo. Eh, inclusive Nacional sacó un comunicado dice los nuevos refuerzos y el nuevo cuerpo técnico se reincorporarán a trabajos el próximo 19 de junio, es decir, de este martes en 7 días, dice Atlético Nacional en su comunicado, pero por supuesto tiene que hacer una rueda de prensa para presentar mañana al nuevo jugador a Facundo Costa, de 34 años, y desde Mendoza me llaman y me dicen, Nacional acaba de pagar. Eh, la cláusula de rescisión de Patricio Cuchi y sería el nuevo centro delantero del conjunto. Verdolaga, este muchacho goleador de 26 aros. De 26 Sarrúa, aros. ¿Qué calificación bueno. tienen de 1 uno, de uno a 10? De la no, B, de 1 a 5. De la B de Argentina. Sudo, de, la B. de la B, pero es el goleador de la B. Bueno, pero hay pero, hay ver, pero aquí llegó Galván Rey muchos jugadores de la B. Bueno, pero hay que ver. Juan es de, la B de Alberto Funes y mucha gente se llegó. Bueno, pero no le, puede, no le puede decir que contrataron a Van Basten. Bueno. Contrataron al de la B de Argentina. Bueno. Hay que verlo en la cancha. Yo de, uh, creo que, yo creo que lo, por ahora, lo primero, dejemos los de que lleguen. Y de Medellín, ¿no? Rafael. a ver... Si son no, es que, o no es que son, sí. y de Medellín, si llegan por los que los para Medellín son monstruos para el Charrua. Y, pero y de, si llegan para Nacional, de, son ancianos. Esa es tu opinión podridas, y no estoy de acuerdo. Sabes, la muy bien, bien, es así. Su, rodillas, no es así. Su nueva, Siempre tirando contra ya, el, pero ya, pero yo, ya, no. yo no entendí sí. realmente lo que dijo Velosa: que Nacional manda un comunicado y que dice que no hay técnico, pero que lo van a nombrar, pero que sí, pero que no, pero que ya hay jugadores. Yo no sí, creo que no, ese comunicado esté. Hay comunicado de Atlético Nacional. ¿Comunicado? Hay comunicado donde dice los nuevos esfuerzos y la, el nuevo cuerpo técnico se reincorporará a trabajar el próximo 19 de junio. ¿Se reincorporaron? No, si lo no no técnico, hombre, ¿cómo se va a reincorporar? ¿Reincorporar? Es, ah, entonces sí. Se eh, reincorporar. a Alejandro Restrepo. A ver, pero. Eh. No, no, Tenía razón. Yo quiero. No, ellos utilizan más esa palabra. Yo estamos de acuerdo y utilizan la palabra. No, y, no es sobre, serio. y sobre Nacional, sobre Medellín Nacional. Adrián Arregui ya hizo sus primeras prácticas en la ciudad de Medellín. Super crack. Ha hecho siete sesiones de prácticas en Medellín. ¿Para ¿Qué preguntan quién es super crack? Dos amigos vistosos uno en Orlando contra Pachuca y otro en, en Boca dije, Ratón hombre, contra el ya conjunto ya de el Peñarol y se estima que el nuevo jugador se ha presentado el próximo martes en ya lo sí, dije, el fenómeno, próximo martes Don tal A ver Don tal Juan es? Diego usted juró sobre dos corosos que Osorio no Va iba ganar, a ser señor. técnico a de ganar. nacional y creo que puso como testigo al Papa. A ver. Ay, ay, ay. Bueno, don Rafagón, un saludo especial para usted, para todos los televidentes. Bueno, es que hay que tener como ciertos pequeños elementos para uno poder lanzar juicios y pedir técnico, uno puede pedir a, a, a o sea, Mourinho sabio de sabio técnico, amigos, te aquí ah, no, se, puede traer, a tever, se puede traer a Mourinho no, no, no, no, no, técnico, no, no, no, de técnico, pero no, no, no, ¿dónde está el dinero para traer a Mourinho, ¿Dónde está Mourinho, ¿Dónde está el dinero para hace, traer no, a ese gran técnico, es que se les olvida que Nacional en este momento tiene un problema grave en el tema económico, no es la organización, es que es nacional, y las empresas de la Organización Adira de Lula deben valerse por sí solas, deben de ser empresas sostenibles, que es la consigna de la organización. Entonces, uno tiene que mirarlo desde esa óptica. Sí, que se puede estar hablando con Juan Carlos Osorio, con Juan Carlos Osorio viene hablando hace rato. Pero el tema económico, ¿qué? ¿Qué? Si ¿Sí da el presupuesto, si ¿Sí acepta Juan Carlos Osorio venir con un presupuesto que no es, quizás puede ser inferior al con el cual él trabajó eh, anteriormente en Nacional esa es la gran pregunta por, nervioso, eso, por eso nervioso digo como que no puede llegar si no se llega sí, a Darío Osorio sí, sí, estás nervioso como el colega no, no, no, si no, no, no se llega a darme de Osorio y si llega bienvenido ver, porque la vez anterior cuando vino arregló una situación de nacional que tampoco tenía norte y lo puso en un lugar de privilegio y lo volvió a recuperar el prestigio internacional Atlético Nacional pues eso no lo podemos negar pero, pero Seamos cuerdos, la actualidad de Nacional sí, va a ser Alexis García, la, la actualidad sería para, se para la. eso, ella se la jugó, yo, yo, me la, yo me la jugó con un jugó. técnico, con un el técnico que, no que ellos, ellos mirarán y tendrán lista la lista de técnicos, ya está. excelente sin Alexis García, pues muy bueno es el actual técnico ah, es que finalista de la final ¿cómo de fútbol colombiano, excelente sería, pero... Yo Pero no me estoy jugando absolutamente nada. Simplemente estoy hablando sobre situaciones reales en cuanto al, al cuerpo técnico atlético nacional. Ahora, están contratando. Yo no sé si es que Nacional va, va a jugar un torneo sub 40. Estás es llamando que, de mentiroso, beleza, Porque es que el, te, el, el, el, el tema pasa Ment, un jugador mentiroso. como Tino Costa, que viene y en Argentina uno pregunta a los colegas y hablan de que anda en un nivel que no es el, el que mostró Ay, ni en, en Francia, marica. ni el que mostró en Inglaterra, ni en España. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años? 34 años. Entonces, Pero, está bien. Si uno dice que es que el gran estudio que se hace del jugador, sí será gran estudio. Sí será eh, eh, que, que hay una coherencia referente para traer a un jugador de estos. Yo no creo que ese sea un, un, un jugador para atraer al Atlético Nacional. Que Cuchi, sí, está bien. Cuchi lo tiene pues, como goleador de la, de la, de la, la segunda división. Bueno, está bien. Puede que rinda aquí. Aquí han llegado jugadores de la segunda división. Esperemos qué pasa. Porque aquí también hay jugadores extranjeros que han llegado sin pena ni gloria. Y ojo. La secuencia de contrataciones de Nacional, de jugadores extranjeros, no ha sido la mejor en los últimos años. O hablen de figuras. El gran Castellani, por ejemplo, para Luciano, que fue un jugadoras, dios en Atlético Nacional, fue uno de los mejores ah, jugadores sí, jugador que tuvo Nacional. Jugadoras. Inclusive creo que han inaugurado ya la cancha de, de, de Guarne como con un busto por ese gran ícono, gran ídolo que pasó por Atlético Nacional. Entonces, tenemos que mirar desde ese punto de vista hasta dónde los estudios le están dando a Nacional la coherencia para traer jugadores al equipo verde. Bueno, y seguimos eh, en el debate. Y a esta hora le damos la bienvenida al charrú Andrés Cuello Núñez. O sea, se parece un pirómano incendiando a Juan Diego Arroyar. Eso es la verdad. Es si no. la verdad. Uno tiene que ser sincero a veces. Es no. la verdad. Es así. A eso vino, incendiar incendiarme bueno, a mí. Diego. Bueno, buenas noches. A o sea, quejamos Rafa Gómez. Te voy a decir. Pues Juan, eh, no, no existe, me canso de vos. 20 reales. Estoy so, me estás insoportable, cuello. O sea, es increíble. Uno puede tener no, estás insoportable. Una información. No te aguantan ni en tu casa. Estás mintiendo todo. Estás Diciendo ¿Siento? que todos son ah, una mentira. ¿cómo vas a decir es más o menos hombre? como cuando vas a decir me eso? a mí, no, cuando dije que era toda una máquina de humo en Nacional y en Medellín. Humo. Y Luciano sigue con mm. esa historia de tirarme a mí la hinchada de Nacional. Hacé lo que quieras, mm. Luciano. Yo voy a decir lo que pienso, es así. No. Este tino Costa de 34 años, lo quiero ver en la cancha. El hincha de Nacional no lo quería comprar, es la verdad. Usted hincha de Nacional, van y le dice que quiere comprar un jugador. Le dicen el Tino Costa y usted dice qué. ¿Qué? ¿Lo conozco? ¡No! Jugó en España, jugó en otro... pero nunca jugó en la selección argentina. ¿Quién es Tino Costa? Cuando juega acá y sea importante, ahí sí pueden dar una opinión. Pero tiene 34 jugó. años. ¿Jugó en Italia? ¿Jugó Ese en España? Es más jugador no. Neider Moreno. Neider Moreno, más jugador. No, esa esa es una contratación. Nacional contrató a Neider Moreno y lo hizo bien. Esa es una contratación. Del lado de Medellín. Y vos no me vengas a decir, Luciano, de que yo siempre estoy tirando para atrás a los jugadores. Es lo que pienso. Al tiro Costa lo quiero ver en la cancha. A Neider Moreno ya lo vi. Y es una buena contratación. Desde es una ano, buena contratación. No lo antes, y del lado de Medellín. Este Arregui, porque es la verdad, señor Arregui, usted viene a jugar al fútbol de Colombia y seguramente aquí se hará conocer, porque usted en Argentina, usted en Argentina jugó en un equipo de mala muerte, es la verdad, de media tabla hacia abajo, usted lo sabe, viene a jugar a Colombia en un equipo grande, a ver si realmente lo demuestra, señor Arregui. Porque la verdad, usted, como Tino Costa, ambos argentinos... Van a jugar aquí en Colombia y tienen que mostrar qué jugadores son. Porque ah. ni el hincha de Nacional. No, no, ni no, el hincha oiga, de Medellín. Oiga, que, oiga, no, conoce, no, la no verdad. pero este es increíble pregunta lo que hay que escuchar. Yo tengo que decir, es increíble lo verdad. que hay que escuchar. Los dos jugadores vienen del mismo equipo, del mismo equipo. Y está diciendo que el del Medellín viene de un equipo de mala muerte. De la mala verdad. muerte y el, el otro la de verdad. dónde viene. Fíjate, fíjate del mismo fíjate, equipo. Fíjate no. quién descendió. No, no, fíjate a ver, hombre. quién descendió la Argentina. Fíjate quién descendió la Argentina. La no, no, no, no, no. No, ¿Cómo así? No, no, no. ¿Y, el ¿Cómo y el tema del técnico, sinceramente, ya es una novela lo de, de, de Osorio, pero está muy cerca. Depende de el de Nacional también viene un equipo de, de mala muerte? Pero hay este una fecha límite. ¿De mala muerte él. viene entonces el señor? Hay una eh, fecha vino, límite. ¿A costa? Hay una fecha oh. límite. El ya, amonestado 19. y pierda la palabra. Termine, el Charrúa. El 19 de junio, ese va a ser el día que vamos a conocer el técnico de Nacional, porque ya hubo un comunicado oficial. Ya hubo un comunicado oficial que a partir de ese día van a empezar a trabajar. ¿El 19 Y de ya 19 de junio. Como 19 de ese junio, martes, en 8 días. Ese día. Vamos a conocer quién es el técnico de Nacional Así que demasiado bla, bla, bla Y las cosas son como son Nacional No puede No debe No debe cometer los mismos errores del pasado Que lo dejaron afuera De lo importante Se va a conocer esa semana va a la pausa Y ya regreso, permiso Llegó la hora del yogur colanta. Yo prefiero el yogur vida especial para levantar las defensas y lo doy diariamente a mis hijos. ¿Y qué tal el yogur griego? Rico en proteínas, bajo en grasa, lo máximo. A mí me encanta el nuevo yogur búfala colanta. Delicioso, cremosito y rico en proteína. Y a mí que me den un yogur Ligero, sin frutas, delicioso, a mí me encanta su sabor Y el yogur Sly con cereal de colanta, a mi <coughs> mamá le encanta y a mí también Y ni que decir del Super Boom, ideal para cualquier hora del día, yogur con cereal para el desayuno, para la noche mm, Y yo prefiero el yogur tradicional de colanta, con trozos de fruta y agradable sabor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 Cuando le das a tu hijo el nuevo yogur Vida Colanta, le das vida a sus defensas porque incorpora betaglucanos de ganoderma lúcido, un compuesto que fortalece las defensas para proteger mejor al organismo <risa> contra virus y enfermedades a los que los niños están expuestos todos los días. El nuevo yogur vida colanta en tres deliciosos sabores del campo. Colanta sabe más, sabe a campo. En esta temporada tú y papá merecen unos tenis, un perfume, una camisa, un videojuego, una tablet, una gorra y es un reloj. Del 7 al 16 de junio, días brillantes diamante, productos, precios y promociones insuperables en el centro comercial El Diamante. No te lo pierdas. Días Consejos de Educación Financiera Número uno, cuide su dinero Ahorre nuestra cooperativa Cotrafa Una entidad sólida y reconocida Cotrafa.com.co la Superintendencia Financiera de Colombia a Cada vez que amanece en tu ciudad Recuerda Esta es tu casa Y tenemos la fe que cada día será mejor Para avanzar y recorrer el camino Que nos acerque a nuestros objetivos para ser parte del crecimiento de Bello Porque Bello somos todos Bello, ciudad de progreso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 Retornamos al superdebate. Este debate de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde. Son 3 horas de pura candela. A través de La Voz del Río Grande 910 en el AM. Hicimos una encuesta con los hinchas de corazón esta semana en la derrota de Nacional frente al Junior, en el último juego de Nacional aquí de local. ¿Cuál de todos los jugadores, o cuáles son los jugadores que se salvan de esta hecatombe del equipo verde? cuáles Salva a la hinchada. Y... Esa fue la pregunta que hizo la voz. Con todos los hinchas de corazón. A ver, los hinchas de corazón. Con Elkin, la voz. Termina el semestre para Atlético Nacional y hasta el final estuvieron los mejores, los hinchas de corazón que siempre estuvieron en las tribunas. La pregunta muy clara, hincha verdolaga, ¿qué jugador se salva de este semestre que no fue bueno para Nacional? ¿Qué dice usted? Daniel Bocanegra. Daniel Bocanegra, ¿quién se salva? <risa> Vladimir. Vladimir, ¿usted qué dice? Hernández Vladimir Hernández, don Jackie Posada, Rafagol Radio y Televisión Rafagol al aire, a través de nuestra emisora virtual, aire.com aire ¿Qué jugador se salva de Nacional? Eh, Les Les Marcos Barcos Barcos, ¿usted qué dice? Boca Negra Boca Negra, ¿quién se salva? Es eh, que ese es peinado muchacho ¿Quién se salva del baile? Boca Negra ¿Usted qué dice? Vladimir, Rafa Gol mío, Vladimir, ¿usted qué dice? Boca Negra. Boca Negra se salva. ¿Quién se salva? Negra. El único. El único. ¿Quién se salva de Nacional, joven? Boca Negra. Boca Negra. ¿Usted qué dice? Boca Negra. Le estoy preguntando al hincha de corazón de Nacional este semestre que no fue bueno para el equipo, ¿qué jugador se salva, que usted vea que demostró polenta y capacidad? Eh, Daniel Boca Negra. ¿Quién se salva del verde este semestre? Daniel Boca Negra y Vladimir Hernández. ¿Usted qué dice? Vladimir Hernández. ¿Y usted? Boca Negra. ¿Quién se salva de nacional este semestre, hombre, con este semestre no muy bueno para el equipo? Muy malo, muy malo, pero el único que se salva es Boca Negra. El resto son unos pecho fríos, todos son unos pecho fríos, se deben ir todos, todos, todos. ¿Usted se ve que es pechicaliente. Yo sí, soy de Bucaramanga, sí. Que Dios lo bendiga. A ver, ¿quién se salva de del el verde, amiguito? Ahí? Marcos. ¿Usted no estuvo en protagonistas de novela en el 2003? ¿Qué tal, Ojalá? ¿Quién se salva de nacional este semestre? Boca Negra. Boca Negra. ¿Y tiene que dar una regenería total del equipo? ¿Quién se salva de nacional? Venga, joven le pregunto usted? La hinchada es la que se salva. Solo la afición, solo la afición, leales hasta morir. Los, los hinchas somos los que nos salvamos. ¿Quién se salva del verde este semestre de los jugadores? Vladimir Hernández, eso es una, un jugador muy bueno. Qué bonita pareja. ¿Cuántos años de esposos? 44 nada más, Elkin. ¿Y usted cómo ha vivido este matrimonio? 44 años. Excelentemente bien. ¿Siempre fiel? Muy bien. Demasiado. Mentiras, no, hombre, hombre. No, hombre, no, seguro que sí. Usted tiene cara de fiel. ¿Te que sí. sí? Sí. Oiga, ¿quién sí. se salva de Nacional este semestre de los jugadores ante el semestre no tan bueno? Ay. ¿Usted qué dice? Eh, no, no salvo a ninguno. ¿Ninguno? ¿Y usted? De pronto, barcos, de pronto. De pronto. ¿Sabe quién se salva? La hinchada. La hinchada. La hinchada se salva. ¿De, ¿De qué usted dice? Se salva ¿De qué dice? La hinchada también se salva La este hinchada, semestre. ¿Qué? La hinchada, ¿Qué? ¿Qué? La hinchada se salva. ¿Quién se salva este semestre en el verdolaga? ¿Quién? Nosotros. Nosotros. Nosotros. Nosotros. ¿Quién se salva este semestre de, de, de Atlético Nacional a pesar del semestre? La hinchada. Señoras y señores, voy a terminar con estas bellezas. Hinchas Verdolaga desde pequeñitos. Hagan así, vea. Ese corazón verdolaga, hincha nacional. Verdolaga, usted. Sí. ¿Usted cómo se llama? Michael. ¿Y usted? Daniel. ¿Y usted tiene una guardería? Claro, a muerte. Señoras y señores, véalos, estos son nuevas generaciones del verde. Un aplauso para ustedes. Ustedes siempre ganan el año, muchachos. Gracias. Gracias. Bueno, creo que el único que se salvó por gran mayoría fue Daniel Bocanegra. Y la hinchada segundo. La hinchada en segundo lugar. Ahora, hay, hay jugadores que también se salvan para algunos. Por ejemplo, para mí, Vladimir Hernández, de los últimos partidos que él jugó, los últimos cinco partidos que jugó Vladimir, lo salvan. Ojalá si hubiera o mantuviera el nivel. No sé qué piensa usted, González, ¿quién es. Y tenemos en cuenta año. que el jugador número 12 La hinchada, ilegalmente la hinchada La más fiel de este país 13.000 mil fanáticos con un equipo eliminado Al final de la campaña Y en la cancha Me parece que Sebastián Gómez Se salió Pero también me parece que son injustos Con el señor Barcos ¿A Barcos no lo nombraron? Sí, ¿Uno? Dieron, no sí no si acaso Pero lo nombró No, sí no, lo no, nombraron. Pero no, no, no no, a, a, fueron injustos lo con lo. Barcos. La mayoría el 99% dieron a boca negra y dos sí. a la afición. Así que no mm, me vengan mm. con cuentos. Yo no escuché a Barcos por ningún lado. Sí lo Injusticia. No no es que mire es que mire. No me pueden decir que por una persona ah, que nombra Bar Barcos cuando el 99% nombra a boca negra hay injusticia, y hablar, Barcos tendría que estar casi a la par de Bocanegra Porque Bocanegra entre otras cosas regaló muchos partidos sí. Y no miren la final, el último partido con Junior El último partido con Junior, hombre No, no, no, Bocanegra no No, y, no, y no fue que... tampoco la superfigura de Nacional Varios partidos entregó Bocanegra, hombre Osorio, mire Me eh, quedo con Barcos eh, bueno. Bocanegra, y estoy de acuerdo con Lucio cuando habla de Sebastián Gómez Pero tampoco podemos olvidar a Brian Rovira Estoy igual que Gómez, una regularidad en los primeros 15 partidos espectacular de esos dos volantes recuperadores de Atlético Nacional. La gran revelación de Nacional este semestre, indudablemente, Sebastián Gómez. Para mí es el jugador que salva en Atlético Nacional. ¿Y no lo nombraron. No lo nombraron. Nadie lo nombró. Sí, bien, es que esto, no para, lo para mí, la verdad, me figura. la verdad, hay que Señor, pensar y mucho, eh, ninguno, ninguno, la hinchada. Lo la raro es, es chada, a alguien. La hinchada. <ríe> tan raro que Esa es tu alguien? opinión, no la comparto <risa> Pero Vos ni siquiera yo nombraste a ese peligro sí. Y a Y dentro de la No se eche No se eche para atrás Usted ah, sí. mencionó cinco jugadores de Nacional ah, yeah, de se negra, se Lo de, de Boca Negra Que se les salvaban El programa de radio Y lo que digan sí. en la selección Le traigo el audio ¿Le Lo, lo que digan en la selección a Boca sí. Negra no Ya es que te tiraste ser. para atrás ah, sí. Pero dijiste Dijiste cinco jugadores Que se les serio. Casi los mencionas a todos Casi los mencionas a todos Ninguno Habla en serio vos Ninguno Acordate lo que decís Hablen en serio el micrófono al aire En la emisora Y lo que decís aquí En el último partido No jugaron nada Que le voy a poner punto a cada uno. Acordate pero vos. es increíble. Ahora me tenés que decir a mí lo que yo tengo que hacer. Es increíble. No, no, no, no, lo no, lo no, que pasa no. es que, mire, nosotros estamos aquí hablando de una campaña, eh, eh, eh, eh, pero ya pero de la no, campaña. O sea, no, no, no, la el, claro. no, por el último partido no. O sea, Porque ¿quiénes se salvan en el semestre, en la campaña? Claro. Los que se salvan son muy pocos. De dice, el arquero, regularete, eh, De la defensa, boca negra. Ahí de la, la línea de volantes, ¿Quiénes se salvan? Rovira y, y Sebastián Gómez. Correcto, y de los delanteros se salvan Vladimir y, y, Barco. y Barcos. Ya. Los demás perdieron el año. O sea Así que es. hay un equipo con una buena columna, ¿no? Pues medio se salva, ¿no? Y ah. es que tampoco... hizo goles, no fue importante. Ah. Pero... Y Cepelini, yeah. la gente, hizo goles, pero o ah. sea, no es el maestro que necesita... Pero es que no es el 10, no es el volante que necesita... El equipo atlético nacional para que lo maneje. Bueno, ya son cuestión de concepto. Eso no me toca a mí. Queríamos conocer el concepto de la hinchada y la hinchada, que es la que paga, la que sufre, que es el, el, el mejor, el jugador número 12, dice que se salvó Boca Negra. Y ¿Ah? se va de que Nacional. ...que se va de Nacional. se Boca va de Nacional México. Claro, Bocanegra se va para el fútbol mexicano. Él terminó su contrato Morelia. con Atlético Nacional este semestre y la idea de Nacional era renovarle otro año, pero Morelia puso buen dinero en el bolsillo de Atlético Nacional y el jugador se va, excelente jugador que ganó mucho con Atlético Nacional ganó mucho en los últimos semestres con el equipo verdular. Bueno, ahora quiero que hablemos rápidamente de lo que es Junior Pasto anoche se jugó el partido transmitimos anoche el partido vamos a transmitir la final este miércoles a través de la voz del Río Grande y por todos nuestros sistemas y me parece que Junior eh, lleva la delantera va ganando 1-0, claro. debería haber haber eh, concretado más goles ir con un buen margen de, de goles a Bota porque dicen que la altura la aprovecha muy bien el equipo de Alexis, señor los González y además lleva otra ventaja importantísima la gente de Junior sabe que es ser finalista la gente de Junior sabe que es ser campeones estos muchachitos del Pasto porque es que del Deportivo Alexis García es que eso no, eso no es el Deportivo Pasto eso es un equipo ahí de recogidos que tuvo la mano de Alexis García, muy bacano por el maestro, muy bien por él, manejando esta gente, él no puede hacer esa gracia en Nacional, manejando esta gente del pasto, muy bien por él, y ojo, la ventaja la tiene Junior en el marcador y en la mentalidad, en la cabeza. Porque ya el junior sabe cómo maneja resultados para ser campeones. Inconscientemente ya le dio la bienvenida y el advenimiento a Alexis García. No. Para que vea usted cómo es el señor. Bueno, eh, del de partido, a mí me parece que Pasto le puede dar vuelta. El resultado solamente tiene un gol en contra del Deportivo Pasto. Pasto es bueno en la altura, juega en la altura. Así que puede sacar partido ...de jugar a los mil, a 2.600 metros en Bogotá... ...y lo otro, la defensa de Junior es atacable... ...me parece que el Deportivo Pasto le puede dar vuelta... ...y ser por segunda vez campeón del fútbol colombiano. Casi se cambia la localía esta tarde otra vez, Rafa... ...ya no iba a ser Bogotá... ...sobre las 3 de la tarde, el cuerpo técnico del, del conjunto del Pasto... ...quería Tunja, porque resulta que ellos están jugando ahí... ...píales 2.900 metros... Tunja está a 2.810 y Bogotá está a 2.650. Hasta las 3 de la tarde, Alexis quería Tunja por el tema altura, más alto que Bogotá Tunja. Pero a las 4 ya decidieron que definitivamente. Casabón le interesa Bogotá. el billete también. Casabón quiere Bogotá, su tango. Claro, mm. quiere el billete. Bogotá. Va a ganar ah. cuatro veces más. Claro. Claro. Y, ah. Me parece que con lo que hizo el Deportivo Pasto ayer en la ciudad de Barranquilla tiene una ventaja grande. Junior no tiene un hombre de ideas claro. Fue un equipo que llegó, le costó. ...arrimarse a la portería del pasto... ...y ojo que el equipo lariñense tiene dos hombres muy importantes... ...Mariano Vázquez que pasa el, ma el padre Maranito en un momento importante... ...y John Cardona, jugador repotenciado totalmente por Alexis García... ...y creo que ahí le gana mucho en lo técnico el equipo pastuso a los junioristas. Se quedó grande al estadio de Barranquilla la final del campeonato... ...no estaba lleno, si no llenan en una final ¿cuándo lo van a llenar? No estaba lleno, primero, segundo... El campo de juego horrible, un desastre, impresentable. Esa fue la imagen de la final para el mundo. Y por si fuese poco, el partido fue de terror. No se vio fútbol. Demasiada fricción. De un lado pasto, defendiendo, defendiendo, defendiendo, defendiendo. Cuando menos aprovechó ahí el equipo de Junior y cuando apareció la suerte del campeón, porque la pelota le pega en el piso al jugador que está en el piso y descoloca al arquero Volpi. Con muy, pero muy poco, el Junior ganó un a 0. El miércoles será la final, estaremos admitiendo que gane Junior, que gane el equipo del Pasto, pues el que haga mejor las cosas. Hasta ahora Junior tiene la ventaja, tiene la experiencia de jugar ¿Pero? finales. Así que el miércoles... A, a, aquí venía, teniendo. aquí estuvo goleado por el Medellín y ¿y quién fue el campeón al final de cuentas? En la final pasada. Medellín lo goleó aquí, aquí en la capital antioqueña. Uf. Y al final de cuentas, ¿quién fue el campeón? Sí, pero los dos. No, pero pero, ah, pero, bueno. pero, pero, sea preciso. Junior tenía que hacer, eh, perdón, Medellín tenía que hacerle tres goles y no permitir gol y no permitir ¿Y gol tres? para ir a los penales, para ir a los penales. Aquí, el Pasto hace uno y va a los penales. Ojo, Pasto hace uno y va a los penales. Es que Medellín tenía que hacer tres goles. Mm o cuatro para, para ser campeón, cuatro para ser campeón, era una empresa bastante difícil. Me estaba comentando un periodista de, de, de Bogotá, un pastuso Rafa, me está diciendo Alexis García entre mañana y pasado mañana estaría aceptando una invitación de un canal de televisión para ser comentarista de la Copa América en Brasil. Así pues entonces. Ah, entonces se va nuestro técnico o sea, a comentar. Por eso lo osorio es más fijo. Y, y el equipo aquí manga por hombre. Eso es una pastoría no, que le Pastuzada. Osorio más. El técnico de Nacional comentando. que no sea una pastusada. María. Hacemos la pausa y ya regresamos. Permiso. Y la pausa la hacemos a nombre de, de DirecTV. Ahora tú recargas desde de 10 mil pesos en adelante y puedes ver todos los partidos de la Copa América. Lucio. Sí, y en, ¡Hombre! ¡Claro que si Juan Fernando Quintero ve la Copa América! Pues... Pues... Como decimos en México. ¡Pues yo también! Como decimos en México. Bueno, DirecTV... Por DirecTV voy a ver los 26 partidos de la Copa América en HD. Definitivamente, hay cinco partidos en exclusivo por DirecTV. ¿Quieres ver en Colombia? ¿Quieres ver todos los partidos de Copa América? Tiene que estar en DirecTV. Que no te pase lo del Mundial. Llama ya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago. Aprovecha la promoción. DirecTV es la casa de fútbol. Llama en Medellín 605-2630. 605-2630. Y estamos con Funcron Soluciones en screen, servicio de corte, estampación, sublimación, vinilo, textil y mucho más Si buscas desarrollar tu marca, estampar campañas publicitarias, políticas, llámenos, llámenos Funcron, 16 años, estampando tus ideas Síguenos en Instagram como estampados-funcron La Liga Antioqueña de Fútbol celebra 90 años 90 años de conocer historias, personajes 90 años de celebrar goles, de llorar derrotas De recorrer canchas, 90 años Y más de 100 títulos en selecciones de Antioquia La Liga quiere compartir esta alegría con todos los hinchas Jugadores técnicos y directivos Que día a día luchan por ver crecer el fútbol antioqueño Liga Antioqueña de Fútbol, 90 años de ver rodar la pelota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 seguimos en el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Recuerden que este debate es de lunes a viernes. Lunes a viernes, incluyendo festivos, hacemos el debate. 12 del día 3 en 910, la voz del Río Grande de Medellín y también por nuestro sistema virtual www.rafagol.like en cualquier rincón del mundo. Llegamos a la pregunta de Rafagol pensando en grande. ¿Cuántos títulos tiene los finalistas Pasto? Y el Junior de Barranquilla, la respuesta la tiene el alcalde del municipio de Bello, que visitamos recientemente el día de ayer. César Augusto Suárez alcalde, buenas noches, ¿cuál es la respuesta? Roberto, un saludo muy especial para ti, te habla César Suárez, alcalde del municipio de Bello. Quiero decirte en este momento de acuerdo, la respuesta por supuesto, Pasto tiene un título y Junior tiene ocho. Señoras y señores, es el alcalde del municipio de Bello, en cantidad de personas y en capacidad, la segunda ciudad del municipio de Bello, en Antioquia, es Bello. Y es la respuesta a la pregunta de Pensando en Grande, ¿qué pasó ayer en el municipio de Bello? Porque estamos de convivencia. La mascota del rojo, Fidel, la mascota del verdolaga, Nacho, y la mascota de DirecTV, el robot. Bueno, realmente nosotros tuvimos un acercamiento con todos los medios para que ellos fueran testigos de ese proyecto y ese proceso que vamos a hacer en esta gran ciudad. Bello viene pasando por una situación un poco compleja, pero yo sé que con la ayuda de Dios... Con la ayuda de todos ustedes y con esos proyectos de sensibilización, socialización que vamos a hacer en todas las comunas, donde vamos a llevarle a la gente oportunidades de empleo, para que hagan deporte, para que hagan cultura, para que puedan ingresar a la educación y a la educación superior, vamos a lograr que Bello regrese otra vez y retome la tranquilidad y la seguridad que todos los bellanitas la deseamos. Y esto es Convivencia, vea, un abrazo, Nacho Fidel con el señor alcalde. Él es hincha del Medellín y saluda a Nacho, saluda a Fidel y saluda a la mascota. Y... Directividad en el robot. Hola, hola, hola, alcalde, hola, alcalde, hola, alcalde. Señoras y señores, aquí terminamos la nota. Convivencia. Un aplauso, señores, en el municipio de Bello. Esto es Convivencia. Dale cambio a Rafa Gol. Rafa, un saludo y seguimos con usted. Gracias, alcalde César Augusto Suárez. Mira, a propósito de alcaldes, Hoy queremos lamentar profundamente el deceso de don Hernán Gutiérrez, el, al, el padre del señor alcalde de Medellín, el doctor Federico Gutiérrez. De verdad, pues nuestras más sentidas condolencias para nuestro alcalde en la ciudad de Medellín, al cual apreciamos demasiado. Lo mismo para la familia de J. Mario Valencia, el colega que lamentablemente falló. Hoy fueron, o, o no, las exequias. Hoy se hizo una misa aquí en el poblado, eh, en, en honor ya a... ...a su memoria porque trajeron los de, ya la, los despojos acá en, en cenizas a la ciudad de Medellín... ...y así que para toda la familia del periodismo estamos enlutados y muy dolidos... ...pero nuestro sentido de condolencia especialmente para su familia... ...y ahora sí vamos eh, en este momento ...Luciano me regaló un número del 1 al 201... ...200... ...el número 200 corresponde a la señora María Leticia Álvarez... ...villatina, ocho personas en el programa... Cuatro hombres, cuatro <coughs> mujeres. Don Gustavo. El número 18, el hombre que hizo dos goles hoy con Colombia. El número 18 corresponde a la señora Lucedilma Jiménez en el barrio Belén. Eh, están viendo el programa 10 personas. <risas> cinco hombres, cinco mujeres. Y, y fuera de eso piden el guante de Nacional. A ver, eh, aquí está el listo. <risas> el, el número 10. Cirujano. Y pidan, el, y pidan el guante de azul. El Número Al... 10, Rafa, el número 10. El número 10 corresponde... Ay, porque el 15 de... Albeiro Restrepo Garzón, en el barrio Castilla. 8 personas, primer programa, 5 hombres, 3 mujeres. El 120, Rafa Gol. El número 120 corresponde... número 120, Edilma Álvarez de Bello. Cinco personas, primer programa, tres. 5 personas, 3 hombres, 2 mujeres. Señor Charrua. 69, Rafa. El número 69. número bueno de Velosa, pues, no. Jorge Iván no Velázquez, es. en el barrio Belén, Rincón, cuatro personas, ven el programa Dos Hombres, Dos Mujeres. A ver, vamos al chalavo Del 1 al 722. 500. 500, respondió en la pregunta de los campeones junior y pasto, Juan Carlos Ángel, ganador. Y el número 180. 180 con nosotros... Jorge Montoya, es el ganador también en nuestra cuenta de Twitter. Bueno, y Luciano, cerramos con vitrinazos. Sí, señor, para doña Celina David Carlos Moisés en Itagüí, para eh, don Jorge Castañeda y señora Ninfa, y para Tito Puchetti en Bogotá. También eh, el saludo, a ver la cámara, el saludo para Isabel Fernández, mm. que está cumpliendo años hoy en Directv. Andrés Luáis en Bogotá, Oscar Velásquez y familia en el restaurante Trio América. En Bogotá, Esteban Zambrano, Diego Bravo en Cali, Jaime Orlando Díaz, un saludo. Y a don Tulio Gómez y <coughs> Medellín, Amiro Jiménez, Felipe Trujillo y Ramiro Ruiz. Este es muy especial para don Saúl Sepúlveda y su esposa Amparo Londoño, para el profesor Orlando Montoya en Cali, para Gustavo Mondragón en Tuluá y para Jorge Enrique Rico Ordús en Cúcuta. Saludos para Fabián Pitufo Núñez en Uruguay, para el empresario uruguayo, Oscar Sola, para Diana Tobón, para Hugo Machín, para Yolanda García, María Mancino, Iván Soto y toda la gente del Hotel Cabo de la Vela. Vitrenazo para Juan Carlos Quiseno, está en Australia, hincha del Medellín, Dora Milena Corrales en Bello, hincha del Verde, Alejandro Duque, está con las divas allá en Bogotá, las nuevas divas del fútbol en Bogotá. James Ospina en el municipio de Bello, Oscar Gaviria, el abogado de los hinchas de corazón. Bueno. Y tengo vitrinazo para Álvaro Muñoz, en bello, para Emilio Correa también, en bello, para el padre Metiesto, Adair Ospina, en su obra, eh, eh, Nadie sabe para quién se baña, eh, ahí en el Teatro Laurel es todo un éxito. A todos ustedes muchas gracias, si Dios lo permite, estaremos con ustedes el próximo domingo, recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios me hace vivir con vida, Dios les bendiga, permiso. Este programa no...